la navidad amenaza con ser una época terrible además de los cuatro kilos que engordé en el caribe viajando a cartagena de indias pues ayer ya fue la primera comida social navideña así que hoy pues me toca hacer un poco de ejercicio para intentar compensar y como como hace dos semanas o la semana pasada me acerqué al frente este de las murallas de Cartagena, hoy vamos a visitar el, el frente oeste. El frente oeste que está mm, derribado desde las puertas de Madrid hasta aquí, pero que a partir de aquí eh, pues encontramos uno de los trozos más largos de muralla eh, de mi ciudad. Estamos en el frente occidental de, del sistema defensivo de Cartagena y estamos en, en el lienzo en el lienzo de muralla que correspondería a lo que sería el tramo entre los baluartes 6 y 7. Allí a nuestro frente tenemos el el baluarte número 7 en relativo buen estado de conservación observen que la muralla termina en este tramo donde acaba el donde acaba el cordón ese filete semicircular que como los he contado en otros vídeos pues debería tener arriba las almenas o los merlones dependiendo de cada ...sistema constructivo. Lo que sí tenemos aquí es un magnífico ejemplo de escarpa y contraescarpa ...porque esta rambla de Benipila que fue desviada eh, durante el reinado de Carlos III... ...esta rambla antes conectaba el Almarjal con el mismísimo puerto de Cartagena... Eh, ...justo al mar de Mandarache... ...pero Carlos III cuando decidió construir este perímetro defensivo de la ciudad... ...pues optó por desviar esta rambla... ...y por hacerla desembocar en lugar de en el puerto de Cartagena... ...en un lugar curioso... ...llamado Las Algamecas. Incidentalmente les diré... ...que ahí arriba tenemos uno de esos sitios peligrosos para las ciudades... ...que es el Castillo de la Atalaya... ...al que los cantonales llamaron el Castillo de la Muerte... ...está fuera del perímetro... ...de las murallas de la ciudad... ...pero ocupa una altura... ...desde la cual se podía cañonear la ciudad... ...impunemente... ...ese Castillo de la Atalaya fue el responsable... ...del final de la Guerra del Cantón... ...pues en una traición que algún día les explicaré... La, la guarnición del castillo se pasó al bando centralista y desde allí eh, las tropas centralistas pudieron bombardear la ciudad con, con total impunidad nos aproximamos al baluarte número 8 que como se ve también carece de coronadura ...encima del cordón de la muralla... ...no hay merlones, ni almenas... ...ni, ni nada... ...y se observa como... Eh, ...aunque se conserva... ...la fábrica... ...original... ...pues aparecen ahí... ...remodelaciones con hormigón... ...aplicado... ...pues... ...a, las, a los ángulos del... ...del baluarte... ...el baluarte por dentro ha sido vaciado y solo se conserva pues lo que aquí se ve el paramento el paramento exterior hemos rebasado el baluarte número 8, nos dirigimos al número 9 y como ven en este trozo de cortina eh, de muralla pues ya comienzan a aparecer sobre el cordón los primeros merlones es interesante observar que estos merlones no son de piedra sino de ladrillo y no es un error ni es que se hayan puesto después es que el ladrillo absorbe mejor eh, los disparos de la fusilería o de la, o de la artillería del mismo modo que un saco terrero absorbe eh, muy eficazmente los disparos de los disparos de las, de las armas de fuego Apenas cinco minutos después de haber dejado atrás los baluartes 11 y 12 de la muralla pues caminando por la rambla de Benipila llegamos a este lugar, a este lugar conflictivo. Desde este punto se tiene una buena vista de ...de lo que es la Algameca... ...mucho mejor de la orilla oeste... ...que de la orilla este... Eh, ...la más poblada... ...enfrente tenemos la orilla menos poblada... ...y aquí, pues... ...pues aquí tenemos... ...una imagen más o menos de conjunto... ...de este curioso barrio, como digo... ...para muchos es... ...para muchos es pura cochambre y miseria pero para otra mucha gente es un santo y seña de cartageneridad y para sus habitantes indudablemente pues es su su pequeño paraíso en esta ría que la rambla de benipila hace antes de llegar al mar Es difícil saber cómo se va a resolver este contencioso. Ningún alcalde quiere quiere echar a la gente de aquí. Eh, la Armada, pues aunque siempre trata de echarlos, tampoco nunca presiona tanto como para que se vayan. Y la realidad es que esto lleva aquí... ...lleva aquí decenas de años... ...lleva desde luego todo el tiempo que yo vivo... ...mis padres la conocieron siempre... ...y mi abuelo... ...que trabajaba en la algameca grande... ...pues también la conoció... ...así que... ...mucho me temo... ...que... ...con sus defectos... ...y con sus virtudes... ...si es que la tiene... ...la algameca chica, este barrio... ...va a seguir aquí... ...para... ...la gente... ...de Cartagena más humilde... Y, ...y... para que algunos... pues ...puedan disfrutar del mar... ...y de la pesquera... ...que es una cosa... ...muy, muy, muy... ...cartagenera... ...bueno... ...ya estamos al pie otra vez... ...de los baluartes 10 y 11... ...y ya estamos... ...en el tramo de, de cortina de la muralla... ...que une el baluarte 9 con el 10... ...podemos decir, después de esta inspección... ...que los, a partir del baluarte 10... ...baluartes 10, 11, 12, 13... ...y hasta el castillo de Galeras en la cima del monte... ...la muralla se conserva... ...en un magnífico estado... ...para los años que tiene... ...pero eso no va a durar siempre... ...eso no va a durar siempre... Eh, ...porque de momento... ...como es zona militar... ...está... ...muy poco usada, realmente son instalaciones abandonadas... ...salvo el castillo de Galeras... ...pero si no se toma ninguna medida... ...para mantenerla y conservarla... ...antes o después... ...la muralla dejará de... ...dejará de estar bien... ...a partir de aquí... ...del baluarte número 9... ...que estoy encarando... ...la muralla tiene... ...tiene graves deficiencias... Eh, ...prácticamente... La, ...los merlones y la coronadura... ...pues... ...se han visto... ...se han visto muy afectados... ...no obstante... ...lo principal... ...se conserva... ...e incluso delante de la muralla... ...en todo el espacio de la Rambla... De lo, ...del teórico foso... ...de la escarpa y de la contraescarpa... ...queda un amplio lugar... ...aunque lleno de eucaliptos... ...que obviamente cuando la muralla se construyó... ...no podían estar ahí... ...puesto... ...puesto que fa facilitarían el asalto... ...por parte del adversario... Eh, ...queda un espacio como digo... ...lo suficientemente grande... ...como para... ...poder planificar... ...y llevar a cabo... ...obras de eso que ahora los modernos... ...llaman puesta en valor... ...que es un país que no sé dónde está... Eh, ...de todo el conjunto... ...arquitectónico... ...bueno pues ya estamos... ...otra vez en el baluarte de la cortadura... ...y ahora... ...en lugar de... ...seguir por la rambla... ...ahora podría... ...irme por la carretera... ...y ver la muralla desde más lejos pero... ...pero bueno, hay demasiados árboles y vegetación... ...como para que se pueda observar bien... ...bien, pues este es... ...un maravilloso trozo de muralla que nos queda... ...que, que al parecer nadie cuida... ...y que... ...como todo lo que no se cuida... ...es posible que acabe desapareciendo... ...y ahora vamos a lo que importa... ...lo que importa es... ...que... ...según... ...el contador de pasos... ...de mi teléfono... ...yo he dado 7.820 pasos... ...y he consumido... ...la friolera de 475 calorías... Nada que no se pueda arreglar con un mantecado y un par de polvorones. La semana que viene vemos otros castillos y otros fuertes. Un saludo a todos.